Gente de YouTube, soy Broly, en el canal de Francón Espinola, y hoy haré cosas randoms, xd. Primero lo que haré, será matar caballos y vacas a distancia con el arco, así que décenme suerte, suerte, gracias gracias es hora de tirar. Cojones, no le di. Jejeje, le di XD, ahora falta tiros varios X baby, No le puedo... Dar. hacen toda la boca Creeper XD Comete esto jajaja ja, ja! <risa> Vamos a hacer una pelea de arquero versus arquero Jajajaja nunca me ¡Maldito me las Nada mejor que un baño de lava después de matar a un creeper. Jajaja ja, me veo musculosamente cuadrado y cuadra sexy en la lava XD. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ahora. Ahora sí va. Vamos. Quiero montarme, vamos, wow, wow, wow, wow, wow, wow, vamos, vamos, y no, me cago en brolicol y licor. Ahora B8, Dix, Dix, 90, Ox, cub, divs, divs. Bueno chicos, aquí me despido y nos vemos en otro video. Saludos a Ben Medrano, a Maru, Santiago DJ, el Matrix LOL, y Bruno77X. Ahora les enseñaré que las gallinas o pollos son los más débiles del Minecraft. Que me miras hijo de puta.